Muchas veces entendemos los impuestos al tabaco como una medida puramente fiscal, tributaria y en realidad deberíamos entenderlos como una política para el desarrollo. El tabaquismo es causa de empobrecimiento, puesto que las familias que eh, sufren las consecuencias de eh, mayor enfermedad, discapacidad temprana, reducción en los ingresos, por tener fumadores eh, entre sus miembros, son las familias más pobres. El 61% de los fumadores en Colombia pertenecen a estratos 1 y 2. Son precisamente estos fumadores los que podrían beneficiarse más de una medida que triplique el nivel actual de los impuestos a 6 mil pesos por cajetilla de 20 unidades. La tarea no está completa y necesitamos seguir avanzando en esto. Además, esto nos permitiría avanzar en compromisos de erradicación de la pobreza eh, y protección al acceso de salud de otras poblaciones que precisamente porque oxigenamos al sistema con menores costos de tratamiento por causa de las enfermedades asociadas con tabaquismo, tenemos entonces liberados recursos para atender otras necesidades que no son prevenibles.